No te claves, no te claves. Yo no quiero compromiso, yo soy una y me paso, me la paso, me la paso. Dime, así se va y la va. Ajá. Lamento que hayas pensado. Ahí está esa sí, es. esa te Más lejos y esta aventura, perdiste la cordura, ¿ok? Tiene flow, ¿no? Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo. Contigo no es diferente, no es excepción. No te claves, no te claves, no te claves, no te claves, yo no quiero compromiso, yo soy una, dime paso, me la paso, me, me la, la paso, te, dime paso, dime, dime me paso. paso, disfrutando de la vida, bienvenida. Solo vamos a jugar dos pere más de aquí porque yo no doy más. Que levante la mano, el soltero feliz, el que duerme con una y despierta con otra, el que llega a su casa, a la hora que quiere, al que no le regaña. Al que no le revise la celular El que toma whiskyto El que fuma un poquito Que levante la mano Y el soltero feliz Perruco, no te claves No me claves muchacha eso pues. Pero no le entiendo ni mierdes, <risa> hijo si de puta No le entendió No le entendí nada lo. No creo. <risas> Eso. <tose> Eso. Sí.